Bienvenidos al tercer volumen de mis cortometrajes. Aquí vais a poder ver los que hice entre 2019 y 2021. ¿Qué pasó entre el volumen anterior y este? ¿Todos los años que pasaron entre 2012 a 2019? Pues eh, yo creo que así en resumen la vida adulta. Al final hay que eh, trabajar para comer y eso pues te quita te quita energía, te quita hasta ganas de hacer cosas. Eso no quiere decir que no tuviera otras maneras de calmar el gusanillo artístico. Tenía mis pequeñas temporadas de subir vídeos a YouTube, pequeños sketches, otros revival de estrenos críticos, otros capítulos nuevos de la franquicia, participaba de vez en cuando en cortos de otra gente, me puse a escribir, estuve tres años haciendo un programa de radio, y sobre todo me metí en el mundo de la improvisación teatral. Eh, una temporada incluso que hicimos improvisaciones de formato largo. Eso, ¡Eso fue espectacular! Pero por fin, en 2019, descubrí el mundo de los cortos express. Los 12 cortometrajes que veréis en este recopilatorio son todo cortos hechos en menos de 48 horas. ¿Esto qué quiere decir? pues que eh, cada uno está hecho para un concurso distinto, pero todos los concursos tenían siempre la misma premisa. Los organizadores juntaban a los distintos equipos, por ejemplo, un viernes a eso de las 7 de la tarde, y nos daban a todos los equipos los parámetros con los que teníamos que hacer el corto. Normalmente eran cuatro parámetros. Primero, el género, por ejemplo, cine mudo. Segundo, un objeto, por ejemplo, un reproductor de casete. Eh, tercero, un personaje con un oficio. Por ejemplo, Mario Gómez, taxista. Y cuarto, una frase que tenía que salir en el cortometraje. Por ejemplo, y como siempre, vuelvo a Madrid. Nos dan esos parámetros y tenemos 48 horas para ah. escribir, preparar, grabar y editar el cortometraje. Tenemos que entregar un pendrive con el corto completamente terminado el domingo a la misma hora, ¿vale? 48 horas para hacerlo. Es un fin de semana en donde no se duerme nada, eh, te cansas un montón, eh, pero tienes un chute de creatividad y de satisfacción personal que es impagable, ¿vale? Y no se nos ha dado del todo mal. Eh, con dos de estos cortos ganamos el concurso para el cual lo habíamos presentado. Hubo también varios con los que si no ganamos el primer premio, por lo menos ganamos el segundo, el tercero, eh, ganamos una mención a la mejor actriz, eh, cosas de esas, ¿no? No os voy a decir en este vídeo cuáles son los cortos eh, con los que ganamos estos premios, porque ya he puesto demasiada información en las cartelas introductorias de cada corto, así que os voy a dejar a vosotros, que averiguéis, ¿Cuáles son los cortos que os parece que, que merece que ganaran algún premio? ¿Y cuáles son tan malos, tan malos, que desde luego con esos no ganamos absolutamente nada? Os dejo a vosotros decidirlo. Veréis también que hemos hecho piña. Veréis cómo se repiten actrices, si os fijáis en los créditos, veréis que se repiten eh, muchas veces el mismo compositor o el mismo sonidista. El primer corto no lo dirigí yo, pero lo he incluido porque lo escribí, lo protagonicé, lo edité, tiene bastante de mí. Y el resto de cortos, pues son mis cortos del número 17 al número 27. No he incluido el corto número 28, el último que hemos hecho, porque aunque lo hice en 2021, ya no es un corto hecho en 48 horas, sino que le hemos dedicado mucho más cariño, muchos más meses de trabajo y todavía no lo queremos publicar en YouTube. Queremos intentar pasarlo por algunos festivales y tal... Y, en fin, podría estar hablando durante mucho más rato de todos estos cortos, pero es que hace nada he subido un vídeo eh, donde hago exactamente eso, así que si queréis ver de qué trata cada uno y curiosidades de detrás de las cámaras y demás, pues os remito a ese vídeo. En cualquier caso, bienvenidos a la época en la que decidimos que nuestra productora, a partir de ahora, se iba a llamar Habitude. We need more weapons for this war. We can flush them out. We have troops here, here, and in this area. I sent group for food, but people are tired. I know who it. Gents, intelligence say that we have enemy lines coming this way along here. They are afraid. They're preparing the last stand. Get me the president now. Thank you. It's president. Captain, we have something. He's talking to his president. We have the, we the have ultimate weapon. So the this weapons. will change all. Look, I know that you have your Don't worry. Here, we have, have it safe. Weapons. We have it's it safe. here. So it's worse than we thought. Worse? Worse. They've developed the ultimate weapon. <sighs> we have to get it. It's in their headquarters. But we have to get it! Right, now! Right, right. Got you! Finally! Do you to see what the ultimate weapon actually is? I'll show you! Do you know what this is? Do you recognize it?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 A princess once put to the test A law against love forbidden. Since then down a stranger's chest Her true love's heart lay hidden. <laughs> That was what he said, can't you believe it? I don't even know what that means, so I fired him, <laughs> yeah, screw him, yeah, so I never like his smile, so he's out. Please tell me, what does it actually mean? Was he talking about my wife? Because if he was talking about my wife, I swear to God. Yes, I am not joking. I really want to know. What does my Kai gordo mean? Really? That's what it means? he won't work in this city ever again. I swear to Yeah, man! If she's ugly, fire her immediately! Yeah! I don't care! Yeah, we haven't hired her yet, I know, I understand, but... Yeah! <laughs> He falls me fat. It doesn't even make sense. Oh, hello, handsome.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 It's all right. It's all right. Hello, hello, Rosa. My name's Anne, and I'll be taking care of you today. Okay? I know. I know. Relax. Would you like to hear a story? she? Cuéntame una historia, algo emocionante. Ok. The terrorists were winning, and it all depended on her. Man can do it all by herself. They said it would be enough. I want that woman now. I want my job. Oh, there it is. No, me gusta esta historia. No. Cuéntame algo de fantasía. Okay. So. They had just captured the rogue aliens. Why did you put them in the backseat? Don't worry about it. They're supposed to be in the trunk. I need to keep an eye on them. But we're supposed to be more discreet. We're many blood. Ah, Not no. Everybody can see no them. No problem. What did you? Oh, oh. <sighs> <No? laughs> you stay calm. We're almost dead, okay? That would be 12 euros. What's your name? Don't bother the nice man. <laughs> Mario Gomez. <laughs> well, thank you, Mario Gomez. Well, what kind of story would you like to hear? Una de James Bond. James Bond, that's exciting. Well, I can tell you a story about Jane Bond, they were never going to get the truth out of her. You think you can get the answers out of me, She will tell but you can't. We'll see, Miss Bond. Let's see what we have here. Oh, yes. We will drill the answers out of your head. Wait. <laughs> I changed my mind. We won't use use. said nipple claps. That's not very intimidating for me. Wait! Do you expect me to die? No, Miss I expect you to talk! So please, talk to me. How do you feel right now? I don't know. I love my kids. I do. But, but they're just so, so much. I'm so tired. They, they talk all day. They don't stop. They just talk and talk, and, and they never listen. You know, sometimes, sometimes I feel like the only person who actually listens to me is Rosa. Do you know, I, th I think that's when, when I'm really, truly happy, is when I'm telling stories. Someone listens to me. Esta sí que me ha gustado. I'm glad. All right, well, I'll see you tomorrow. Well, I chase my mind. Cuéntame otra. While in another dimension. I Yeah, you to no sé es lo que es eso, no sé es I'm gonna run over and over over I am blind. I am blind without my glasses. We can't give you your glasses, Alistair. I hate how much I need my glasses. I hate how much I need to clean my glasses. I hate how much I need these glasses to, to look at my, to look at my collection. police custody what made this last victim so important I know I shouldn't have obsessed over any of my victims but her eyes were so beautiful there. <laughs> why did you come back? I already told you. I hate how much I need these glasses. That's why you got me. Because I was on my way back to Christine's house walking without my glasses. No! We saw you walking outside without this. We had no idea it was you until we brought you to the station and contrasted your profile with that of the eye killer. We didn't arrest you for the murders. We arrested you because you were outside, roaming the streets during a public health emergency. Today, on the 14th of March 2020, a state of emergency has been declared in Spain. No one is allowed to leave their home without a reasonable cause. Don't you watch the news? Are you blind? desde que estuvimos juntas en Londres. ¿No te has olvidado cómo dibujar, eh, Virginia? Esto es serio, Lucía. Estás acusada de asesinato. No está muerto. Entonces, ¿qué? ¿Qué me propones? ¿Que ha huido o que se ha ido? ¿O qué? No. Ya te digo yo que no se ha huido. Ahora no puedo, Miguel. Estoy ocupada. La cena se va a enfriar. ¿Qué escondes ahí? ¿Te quieres ir? ¿Me estás saliendo? No me molestes, tengo mucho trabajo. He visto que has vuelto a traer a un hombre a casa. No piensas en ello, cariño. Mira que sabes que no soy un hombre celoso, pero te estás forzando un poquito. Son modelos masculinos, son importantes para mi trabajo. Algún día voy a averiguar qué es lo que te traes entre manos, qué es lo que me estás escondiendo. No hace falta, te lo enseñaré. Pero tienes que tener paciencia. Hasta entonces, no entres en mi estudio, por favor. ¿Qué son estos retratos de hombres? ¿Ese es tu gran misterio? ¿Me vas a retratar a mí también? No. Claro, porque yo no soy importante para ti, no soy lo bastante no, no, bueno. No, no, no es que Ellos soy... son más buenos, pero... No, no, no, el no, son... más... son... tú eres el más importante. Yo el más importante. Sí. Me estás mintiendo a la puta no. cara. Se acabó, no te... me voy. No, es... vale. no Miguel, espera, no, por favor, no te vas. Eh, te, te pintaré. Y a mí qué me importa. Ahora mismo, no, es... escucha, si tú me dejas pintarte, no vas a volver a ver ningún hombre en esta casa. Nunca más. ¿Me estás mintiendo? No. Quiero hacer lo más quieto posible. Estoy intentando... capturar... tu belleza masculina. Masculina, ¿pero qué tonterías dices? Cuando tú y yo estudiábamos juntas, ¿te interesaba otro tipo de belleza? Con un pincel, igual que con un lápiz, se pueden hacer muchas cosas. Tú y yo estábamos muy equivocadas cuando éramos jóvenes. Hoy en día, todos son tetas y culos. Pero los griegos clásicos, ellos tenían la razón. Durante siglos, pintaron y esculpieron bellos hombres desnudos. Y ellos son los que han trascendido en la historia. Yo quiero recuperar esta belleza. Contemplo todos estos cuadros. ¿No te parece que todos estos hombres ahora son inmortales, la belleza masculina... Todo eso está muy bien, Lucía, pero ¿dónde coño está Miguel Gris? Eres tan vieja, o tan joven, como te quieras sentir. Eres lo que comes. No es bueno comprar tu comida a menudo en grandes superficies. Hay que hacer un esfuerzo por apoyar los mercados locales. Hacer compras sostenibles que marquen la diferencia esta sociedad sería mejor si todos nos cuidásemos un poco. ¿Y hay que cuidar la alimentación para mantenerse joven? La juventud de calidad tiene un precio, pero me lo puedo permitir. En los pequeños comercios te atienden mucho mejor. Y ya no solo es importante lo que te metes en el cuerpo, sino también cómo lo preparas. Si quieres te paso algunas de mis recetas. Cada día se ve tan mejor. Ven como te quieras sentir. Eres lo que comes. Boruro de potasio, bromuro de pancuronio, tiopental sódico. Son los ingredientes de la jerinquilla que te vamos a administrar a las 6 y 10 según resolución judicial. ¿Y ya está? Me voy a morir. Pero tienes una oportunidad de redimirte. ¿Cómo de redimirme? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que me puedo librar? No, librarte no. Matarte te vamos a matar. De esta no te libras. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Qué, qué es algo así como un rayo religioso? Es que no soy cristiana. Has venido a parar a una cárcel muy particular. ¿Ves esa puerta de ahí? Como no sea una salida por la que me pueda escapar. Ahí dentro te está esperando una versión más joven de ti misma. De mí misma. Tú misma, de joven. Nos vamos a dejar para que habléis unos minutos entre las dos. Pero vamos a ver qué estás de coña. En esta prisión, la tecnología que tenemos a nuestra disposición nos permite traer desde el pasado a la versión más joven de nuestros condenados a muerte. Es un experimento para ver si sois capaces de perdonaros a vosotros mismos. ¡Cierra la puta boca! ¿Por qué dices lo siento? No fuiste tú la que... No eres tú la que... ¡No fue tu puta culpa! No. No fue mi culpa. No fue tu culpa. Siento mucho lo que te ha pasado. Pues yo no. Porque si estamos teniendo esta conversación significa que ese hijo de puta tiene lo que se merece. Espero que se ahogara en su propia sangre. ¿Me quieres sufrir? Me van a matar. Pues vale. La vida es una mierda de todas formas. Escúchame. No es ganar como tú piensas, Jen. Es rendirse. Es permitir que él te defina. Tú no eres eso. Ni lo que su padre hizo de él. Porque él no pudo escapar. Pero tú todavía puedes escapar de eso, ¿me entiendes? ¿Y dejar que él se salga con la suya? Mira, estás cabreada y lo entiendo perfectamente. Pero es que esa ira que sientes y te está consumiendo va a acabar por matarnos. Mientras le mate a él... Se acabó el tiempo. Escúchame, escúchame, por favor. Esa ira que te consume... Esa ira es terrible, no es más que... No es más que... Esta prisión. Esa ira... Esa ira es como un veneno. Te han estado suministrando. Odio... durante toda tu vida. Cloruro de potasio, bromuro de panculorio, tiopental sódico. Todo eso, suministrado en pequeñas dosis a lo largo del tiempo, puede llegar a hacerte inmune. ¿Tú quieres que me perdone la vida? O que me perdone. yes? Okay, yes, I can make an appointment. What time? Mama, come tell me a bedtime story. Uh, uh, hold on. I can, darling. I'm busy. Okay, can you tell me Don't something? Don't bother, Mama. I'll tell you a bedtime you story. Come had on. Any sickness? Mama, Mama. But I'm also your mummy. I'm gonna tell you a story. Mama, Mama. Okay, shh, listen. Once upon a time, there was a very powerful white witch. All the other witches were evil, but she liked to use her power for good. People of the land, who has come to this domain to seek my call help? Yes, we seek your help. We want to bear a child. But we worry that it might not be healthy when it's born. Certainly. But first a test. A test? Of course. Uh, uh, what test shall we endure? I require sneezage. A sneeze? Use these. Are you serious? Sneeze. <laughs> Now I have your magic DNA! Wonderful. So, will a child of ours be healthy? Patience. First, I must run some tests. We'll have to wait until tomorrow. Of course. I I excuse us, a wonderful, powerful witch. Uh, we did that very test yesterday, and, and I was thinking, like, uh, can we know if our baby is going to be healthy? Alas, no. It Child of the dark. It will never be able to see the light of day, whereas he or she would die. Oh dear. But that's easy to fix. Your baby needs only a ray of sunshine before it's born. I'm sorry, what? <laughs> Drink this, and your son will be all right. She helps a lot of creatures big and small, but sometimes there are those who cannot be helped. I'm sorry. The tests came in and I can't recommend in good conscience that you two have children. Due to your race, it's likely that this child of yours may be born with bones of crystal. The child may die less than a year after birth. I like the witch. She wants to help Everybody. Yeah. That's why she's always really busy. Does she have a baby? Yeah. Yeah, she does. Anyway, time to sleep now. <laughs> Julia, may I talk to you? <sighs> not that my love. I must solve a riddle with two customers I have a giant and a fairy. One is too big and the other one is too small, so it will be a problem if they want to have babies. And I need to find a solution, so I, I will be with you in a moment, okay? Just a moment. It's always just a moment. Just one more moment. He asks for you all the time, you know. And there I am telling him stories about you, making excuses for you. Is that what you want him to remember, just a lovely fairy tale? <laughs> Sorry I couldn't tell you a bedtime story tonight. That's okay. I tell you what. Tomorrow you, me, and mommy will spend the whole day together. We will go ride our scooters and have a picnic in the park. Would you like that? I love it. Good night, sweetie. <coughs> Mama. Yes, love. Can you really touch the light on this one? <laughs> I will tell you about it tomorrow, okay? Close your eyes. <phone rings>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 Если вы меня зовете Попов еще один раз, тогда я вас заколю слоном. Понятно? Первое предупреждение. Bueno, como sea. Podemos centrarnos un momento en А ah, да, правда. Пепа. Почему вам так важно иметь мобильный телефон в руках каждый день весь день? Пепа! Что ты это на la gran Попова. Popov. <risa> Второе предупреждение. и por qué no puedes dejar el móvil? No te И почему ты todo el mundo está todo el día con el móvil y a nadie le da vergüenza. Steed, ¡cabezona! Si el vicio está prehijado al móvil, si los hombres caminan la si los hombres caminan por la calle, забыли los hombres caminan por si la si los hombres caminan por la si la si si la si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 ¿Los peones son los pecadores de la ciudad o algo así? ¿Vamos a ir a la ¡Ah! Creo que lo voy pillando.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 ¡Socorro, Pepa! ¡Ayúdame! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido, Pepa! ¡Has tirado tu móvil! ¡Sí! ¡Has superado tu adicción! ¡Sí! ¡Sí! Waste in this department. You haven't been arresting anyone. If you don't arrest someone by the end of this month, you are out. You are out. You are out. The phone number you're trying to reach is not available at the moment. Please leave a message. Oh, shut up, Bob. I know it's you. Everyone tells me the same thing. I'm your cousin! What cousin? Your cousin Gerald Bradley! Listen, what are you in now? What do you mean what am I in? I've been clean for years! Can't you get dirty again? What? Be a bad egg? An egg? Bob, I need you to commit a crime. Why would I? Is there a bank near your house, Robert? A bank you can rob? But I don't want to rob a bank, Gerald. It's easy, you just need a bloody gun. A gun? Not a real one, you can find a replica about 50 bucks. That's expensive, Gerald. Oh, just go to a pound shop, you will find a cheap one. And then go on and pay, pick up a trench coat and a, and a mask. I can't afford any of that. Well, the mask. Oh, okay, maybe robbing a bank is too much. You, oh, you can go just outside and robbing people in the street. That should be like a walk in the park, literally. I can't go out for a walk in the park right now. We are stuck at home. That's it. Just go out. Do you mean I should unstuck myself from home? Listen to me, Bob. Aren't you tired of being that couch forever, eating that same pizza every single morning? A shadow of the man you once were. Don't you want to feel again the precious air from outside in your lungs one more time? Yeesh, when you put it like that, okay, let me put my mask on... Just forget about the bloody mask! Go outside and reclaim your humanity! Become a free Paul, You are right! My god, you are right! World, here I come! <sighs> Congratulations on your arrest Gerald, you really are one of our finest officers In here I thought you were a bad egg.